Yo sé que usted que está ahí, que me está viendo en este momento, es un muy buen vendedor de seguros. Quizás lleva 5, 10, 15, 20, 25 años o más en el sector asegurador. Pero actualmente está ocurriendo un problema o digamos que un reto que es un llamado consciente y constante a la transformación y la revolución digital dentro del sector asegurador. Por supuesto, el tema de la pandemia y todo lo que está pasando a nivel sanitario en el mundo, pues está obligándolo a usted y a nosotros a cambiar y a transformar. Si usted todavía está perdido, si todavía no tiene digamos que una ruta o un norte muy claro en qué hacer para pasar su negocio que tradicionalmente era en el mundo real o en el mundo offline o fuera de internet, para pasarlo a internet, pues conéctese conmigo y con Academia de Sobseguros este viernes 3 de julio a las 8 de la mañana ahora México, Colombia y Perú, para que aprendamos esos pasos o cuál sería la ruta que a nuestro criterio usted debería seguir en su agencia de seguros para ir transformándose cada vez más digitalmente y uniendo esos dos mundos. Así que conéctense con nosotros, registren sus datos y nos vemos muy temprano este viernes 3 de julio en Academia de Seguros Chao, chao, un abrazo.